No no Yo tengo una eh, primero que nada felicitaciones por la película todos y todas. Gracias. Eh, Viendo allá, lo primero que me llamó mucho la atención y me despertó la pregunta es eh, sobre el diseño sonoro. Si, ¿Fue pensado desde un principio en el guión o fue algo que a través de los años que iban pasando con el proyecto? se acopló o bueno, eso, si fue desde un principio o mientras iban desarrollando, eh, la agregaron. Hay muchas, muchas ideas que, que estaban desde el principio, que estaban desde el de, de, digamos, que queríamos que, que estén, que estuvimos maqueteando, digamos, durante la construcción, eh, pero después, eh, bastante al final, del proyecto se sumaron los diseñadores de sonido, que son Diego eh, Bancone y Ramón, eh, que bueno, realmente muchas películas de sensuales son muy profesionales y hicieron crecer muchísimo la película con, con ideas propias, con, con recursos determinados de, de generar todo este fuera de campo y de ideas nuevas de lo que pasaba alrededor, que bueno, que nos encantó. Para nosotros, cuando la dimos por primera vez con la mezcla de ellos, fue como una película nueva. Y bueno, acá vestido a esta sala que realmente se escucha de repente, fue una de las grandes del cine que, que no está muy si no lo gustaría, me lo Bueno, Muchas no, gracias. No, pero... ¿Cómo, ¿Cómo surgió la idea o el concepto de la, de la película? Eh, eh, la, la mejor persona para responder esta pregunta es el director Nicolás de Chinotti, que, que está acá en Francia. Él es el que escribió el primer borrador del guión, la primera versión del guión, y eh, la mandó a nosotros nos encantó la, la ley yo he hecho la ley en un micro de larga distancia leyendo esas escenas en micro de larga distancia fue muy bueno Creíble esa cuestión de sincronicidad eh, un poco su idea era hacer una película donde, donde haya mucho, mucho diálogo mucha historia mucha pasión digamos muchos de personajes contándose a sí mismos no y ahí sale esta idea de, de, de inventar no de inventar personajes o inventos ¿no? inventamos personajes sí Hicimos la carrera de imágenes, salimos de la uva, y eh, cuando teníamos que pasar nuestro trabajo final, entonces, hicimos un pequeño largometraje pequeño porque hicimos siete, siete personas y con nuestra plata eh, y las cámaras que teníamos en ese momento, eh, es todo de hombres en esa orquesta. Eh, y esa película, el, el, el tema central era la incomunicación, el problema para comunicarse a los tres personajes, si uno yo ellos era sordo, la familia sorda. Eh, también, y bueno, eh, fue todo un proceso de, tanto del de contenido como de la forma de hacerlo porque viajamos todos a, a una casita en Uruguay que nos prestaron y ahí vino con nosotros el actor, entonces creo que hay algo de eso que quedó en nosotros resonando porque esa película es una película muy silenciosa y, y bueno, la verdad que este nuevo guión fue, ya ¿cómo vamos a hacer lo que no hicimos en la otra película, eh, vamos a sacar con gana y me parece que hay algo de esta idea de que uno va haciendo y va intentando cambiar, mejorar, corregir eh, lo que pudo y lo que no pudo hacer en, en, en experiencias previas, es tan importante. Igual, la verdad La película se no sé si tiene bastante bien para la diálogos. Gracias, gracias. Hay cierto paralelismo entre la película y la transición de los personajes con gran hermano. No sé si lo vieron de ese modo. Sí, sí, sí absolutamente. La verdad es que, es que nos inspiramos en dar hermanos, pero sí nos pasó que las... La no sé si estaba nadie en ese momento, no raro, pero, pero sí sucedió esto, que cuando siempre hablábamos, ya están en un retiro, no tienen nada que hacer, está en hermanos, digo, lo, faltan eh, los signos. Y un poco, yo creo que dar hermanos tiene esta idea de estar siendo observado, que en realidad no, no es algo que en ningún momento aparece una cámara, ni nada de esto, pero bueno, yo creo que es algo que ya sobrevuelve. Sentido eh, de cinco personas. Si es una lectura posible y si sucede algo con la película, que te voy que, que ellos están actuando que es algo que estaba en el guión, porque de verdad que no tienen que hacer nada extraño, no tienen que hacer escenas o, o hacer juegos teatrales, ni mucho menos, sino que tienen que la consigna básicamente, es ser, ser otras personas, pero ser. Y, y, y aparentar eso, no, no, no. Y no no, no, sé, no El juego de las apariencias y la actuación. Sí, de actuar todo el tiempo y de, de aparentar algo, uno no es también sí, puede ser ese, ese paralelismo con el mano pero me parece más lindo o rico, o interesante el paralelismo con la vía que uno en realidad también es eso la vida es, nosotros somos actores que lo que hacemos, cómo lo hacemos, lo que decimos eh, es, es una interpretación, o sea, es algo que decidimos no inconscientemente pero que, que podría ser una cosa, yo muevo las manos a veces pero podía no cobrarlas, podía hablar de otra manera. Hay algo de eso que me gustó desde un momento que, que, el, que está. Esa, esa posibilidad de que los inventados ya en los personajes, también ustedes, nosotros, todo el tiempo. Yes. En los primeros minutos de la película, en los primeros minutos, el personaje de Lucas tiene una conversación con uno de sus compañeros de trabajo que le dice que se despierta en un sueño que no es de él, o sea, que él se despierta en el sueño que no es de él. Al final de la película es lo mismo en la historia, porque es que pensamos que va a desaparecer ese personaje de Verónica, pero también está apareciendo él y queda Verónica sola en la casa. Es, eso es lo mismo, como que es la historia de ella, donde él era un personaje, pero estaba viendo para rica desde la perspectiva de del personaje secundario más que era un ¿sí? Es posible, no, no hay una forma, no hay una obra abierta, realmente, no es que hay una, una hipótesis final, no nos, nos impensaba y nos gusta también cuando es el espectador que tiene que completar. Eh, no por lavarse las manos, sino porque es pues esto, hay una, una expectación activa que está buscada desde, desde el guión mismo original y desde la forma de editarlo después también, en la final, eh, nos parecía interesante esto, de decir, sí, sí hay algo circular que se completa, pero bueno, el personaje ve lo mira a cámara y puede ser que esté viendo a ese personaje con el que compartimos una hora de película, puede ser que te esté mirando a vos, o bueno, son hipótesis posibles que, que está bueno que hay la tuya esa. Nosotros no tenemos la misma y no hay una de la película, no hay hipótesis de cierre porque queríamos, eso, queríamos eh, la posibilidad de un, un mensaje que no sea unidireccional, sino polivalente, con, con, con muchos finales posibles, e de, de interpretaciones también, por eso los finales un poco todos sí, sí. nos han sorprendido con interpretaciones muy lindas, eh, eh, eh, o sea, la tuya claramente la pensamos, la parte de los antiguos, nos han sorprendido con interpretaciones muy lindas tienen muy un completamente inesperado, pero si ves la película se sostiene, tío, son posibles no podemos decir que nada no. Gracias. ¿A vos? ¿Alguna pregunta para las actrices? Aprovecho, aprovecho, para las chicas. ¿Cuánto tiempo tuvieron de filmación durante el rodaje? Tuvimos cuatro semanas de rodaje, 20 semanas básicamente. Dos en, lo que en la quinta y los dos en el resto de los espacios exteriores. Y en las escenas del microcentro, tipo de las oficinas, más o menos tirando por ese estilo, eh, las chicas ninguna actuó ahí, era solamente el personaje de Grandinetti, ¿no? Sí, bueno, de hecho ya sí aparece en la parte del casting. casting. Eso sería como parte de, como parte de ese universo. Entonces ellas solamente filmaron más que nada en lo que fue la cabaña. Exacto, sí. Bueno, Así que era el Tandil. estuvimos ¿No? sí. filmando. Ah, salvo ah, no? algunos de los que nos presentan el Juan, todo el que las hicieron antes. Eh... ¿Cuáles son las escenas que se hicieron en el Cabo? Este la, solo las la de la, la casa. Las de la casa de Matías. Y después estuvimos en esa casa en bastante tiempo. Eh, Estuvo todo el tiempo. Sí, yo estuve ahí. Eh, 12, 12, o 15 días. Y yo solo quedé ahí. Fue una muy buena experiencia de convivencia, porque fue estar conviviendo con el tipo allá. O sea, nosotros éramos. Técnicos porteños, por ejemplo, y nos sé si recibieron en cantidades, estamos en diferentes lugares, pero compartíamos, bueno, estuvimos como muchas, muchas instancias de, de convivencia. Eh, para mí, eso es un problema de que me pueda decir mi experiencia como bueno, porque hizo que el evento de clase sea siempre con mucha madre y tengamos más tiempo, porque cuando hay buena comunicación y. ¿no? Trabajo con el equipo es mucho mejor ponerse de acuerdo hacerse otras preguntas que no sé cómo entrar a este código nuevo de gente que trabaja siempre como en otro lugar. Yo pretendo destacar que nos hayamos ido y que nos hayan recibido. la convivencia, eso que se ve lindo porque mitad y mitad de equipo, entonces mitad de acá, mitad de la y los de allá, sí, tenían su casa, que nosotros no, entonces estábamos concentrados, como ¿no? 15 personas, entre la casa que vende la película, y otra casa más y convivíamos ahí. Eh, entonces, bueno, había algo de eso, de cambiar las formas y seguir estando juntos y seguir hablando de cine, seguir hablando de lo que había pasado, de lo que no, entre nosotros tres, con Nicolás y con Leo, pero obviamente que también todos. Rocina eh, dormía con, con, el, con el Poquita, con el garber, dormía ¿no? en esa casa y la no era un poco, un poco la peli, ¿no? Como que el límite entre la ficción y la realidad era muy finito y había algo interesante también que, que generaba para la actuación también ¿no? o para las personas que ponían la peli. ¿Ya tuvieron experiencias previas ahí conviviendo con amigos un fin de semana en un lugar aislado? Sí. ¿Que terminara no. tan bizarramente? <risa> No sé si así, no, nadie desapareció por suerte, ninguno de mis fines de semana, pero, eh, pero sí, absolutamente hay algo de esta experiencia que nos es común, del de, de, de código también, de gente joven, que le gusta viajar, que le gusta estar junto, que le guste comer asado, no sé, eh, yo creo que eso inevitablemente se vuelca en la película como una forma de experiencia y también que genera una, una posible identificación cuando haya vivido. Y sí, a esto puedo sumar que el equipo técnico y del elenco también, pero bueno, sobre todo el equipo, creo que el 90% más o menos, eh, esta es su, su primera experiencia, porque quizás es más común hacer una ópera prima, como la dirige, que tiene esa suerte, y rodearse y bueno, de gente que, que trabaja mucho en el y tiene esa experiencia. Nosotros, como somos egresados de la carrera de cine, eh, tenemos muchos amigos que trabajan de eso, pero quizás no lo llaman, en un ambiente difícil y cerrado que, que muchas veces te, te lo hace sentir eh, y obviamente que teniendo la posibilidad de firmar nuestra primera única o gente o, o la de directora de arte, nuestro asistente, eran eh, personas amigas que eh, habían trabajado con nosotros cuando hicimos la tesis, que sonido, entonces cómo nos llaman, pues, Y fue eso también, esa experiencia que es particular, que es eso, gente que, que, que trabaja en esto y que pues, somos amigos también, entonces compartiendo eso. Eh, Quizás no es para cualquiera, y la gente nueva, la gente que se sumó, que hubo también, obviamente, okay, o que no la conocía, o San Juan tampoco, eh, se sumaron a eso pero para, pues son parte, son amigos, hoy no, no, les, no decimos de eh, la escriba de la es una amiga, tenemos esa confianza que también es es, es, es linda también esa otra forma de, de, de pensar en el rodaje y, y el cine. ¿verdad? Sí, allá también había otra pregunta, después. ¿Cuál es otro aspecto justamente la diferencia en que se plantean. en que progresan cinco personajes que tienen que reinterpretar algo diferente y que no se recibe, y terminan en dos personajes y no se sabe nada de eso. ¿Cuál es la diferencia de por qué ocurre esto? ¿El por qué? No, no lo sé. Eh, no, o, o, o si lo no sé, pero tiene la explicación. Ah. Que, que te vaya a, a entusiasmar, me parece, porque es un poco la propuesta que, que, que queda abierta. Entonces, eh, si yo te diera una respuesta, no, no, nunca conformaría a nadie o no contestaría eso. Eh, claramente hay, un, hay un, un misterio incipiente que, que, que genera preguntas, y lo que nos interesaba era más la pregunta que la respuesta. Entonces, el planteo es ese, y el planteo es inicial de la película, es el personaje de Lucas Matías va al el personaje de porque la ve a ella en un casting y, y de alguna manera va en busca de, de, de esa respuesta que después no la encuentra, o sí, pero él es el que no está actuando y nosotros, como testadores, acompañamos eso, somos eh, cómplices de ese protagonista que después se va desarmando y se va disolviendo. Entonces, lo que nos interesaba también es que esa escena final del sillón, que carga y demás, y quizás exigente para el cierto público, eh, pero bueno, que bueno, Sostuvimos y en la en abordamos principio, era eso de que te olvides de todo lo que pasó y que pueda haber algo, eh, tanto en la actuación de ellos dos, que para mí es, es hermosa y es excelente y es muy sutil, eh, también olvidarte es, esto podría ser una pareja es una discusión de pareja. Eh, entonces creo que hay una diferencia entre, bueno, cinco actores en un retiro de actuación, una cosa más lúdica y de comedia, y dos personajes teniendo eh, una charla sobre. Pero no sé que, los síntomas son factores que están prácticamente... Sí, claro. Están Aquí cuál es el concepto de ellos. Porque tienen que prácticamente todo ser totalmente diferente a ser... Sí. Exactamente, lo dicen ¿Por Porque en definitiva desaparecen, no ah, es, es, es, es, es, es. y no hay ninguna explicación de eso. Mágicamente se va. Mm. Y bueno, ¿y entonces cómo se justifica los y el ¿Y el todos? ¿Y la presencia de Hubieran hecho directamente con dos personajes, hubieran escogido todo. Explican, explican, haciendo personajes de una forma eh, que llaman, como lo como que dice el Gran Hermano, entra en una casa pampeana, pues yo diría que ese el Gran Hermano en una versión pampeana, sí, que las escenas, por ejemplo, sacan un poco de la monotonía del personaje, sí. de, del éxito que se va llevando a través de los paisajes. Los paisajes rompen esa monotonía contra los personajes. Me parece muy bien porque si no sería demasiado densa. Ya es demasiado densa justamente con esa falsa del diálogo, que me parece un poco, un poco creativo. Bueno, es la opinión, sí. Es una idea del juego sobre todo, digamos. ¿Eh? Y es, lo que más nos interesaba es la idea del juego, digamos, la propuesta de esto, de tener unas reglas claras, son cinco personas mintiendo y, y que vayan desapareciendo. Y esto también es un género, del cual nos arranca películas y obras literarias que se basan en esto, de que, que los personajes se van produciendo y cada vez son menos, por distintas razones y por distintas explicaciones, digamos. Porque también un poco nuestra idea era mezclar sí. esos géneros sea, y jugar con ellos y con las expectativas que se tienen. Y hay gente que se desilusiona sí. y hay gente que que lo no acepta y que se entrega a veces, o un pedido de entrega, creo que no es, no es para todos, pero nada es para todos. O sea, igual, y está buenísimo poder compartirlo también. Pues es, es un riesgo, obviamente. Vos querías preguntarles hace Rato. Eh, sí, esta es una pregunta para las actrices, es más, digamos personal. ¿Cómo fue su reacción al enterarse que iban a ser parte del cómiculo? Muy bien. ¿Bien? ¿Bien? ¿Bien? ¿Bien? Para mí fue una sorpresa enorme, porque como dijo Pablo es mi primera peli, y Pablo me llama un día y me consulta si quería actuar, que había un casting igual, porque había un par de actrices también para, para adicionar para mi personaje, así que me pasó el guión y yo dije, bueno, pasando el guión, ¿qué es? exigente también eh, y leí, me encantó como que lo leí así como en una tarde y dije yo quiero hacer esta película y, y bueno, hice el casting que lleva bueno, a los dos días porque aquí estaba resolviendo un montón de cosas porque no quería también, bueno cosas del cine, del presupuestario argentino eh, y cuando vinieron para acá, hice el casting y bueno, y hay un juego que después me llamaron y había quedado para la feliz, así que feliz. Y más cuando tener que estaba Pedro y Juan, así como hermoso porque sabía que iba a ser un gran aprendizaje para mí. Eh, bueno, y yo tuve como un pequeño spoiler, como estuve en una situación de, de spoiler, porque eh, ¿Con nos habíamos conocido en, una, en otra película? Y eh, desde el primer momento, en que hicimos el primer casting para la otra película, nos hicimos amigos, todo como instantáneo que nos, que, que nos hicimos. Y nos llevamos muy bien para trabajar, es muy eh, nos Aprendiéramos mucho. Pero siempre lo menciono, además que es el tipo de actriz que funciona mejor. Sí, hay un, un contexto amable. Y si nos podemos entender ese para mí se puede profundizar mucho más cuando hay confianza, siempre. Eh, y quizás el ¿Sí? ¿Sí? aprendizaje es incorporar las otras herramientas eh, que te haces ser profesionales en la tienda. ¿sí? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, si puedes hablar más fuerte. Ah, perfecto, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? <risa> <risa> eh, y bueno, entonces me avisa Juan que me iban a escribir para, eh, para hacer un casting para esta película que me iban a hablar para, para hacer una prueba. Me dice, leí el guión está buenísimo. A mí me había llegado el guión, todavía no lo había leído. Y a ah, los chicos, no les conocía, pero me entusiasmó, me pareció rarísimo que tenían tres directores y dije, ¿Qué, ¿qué les pasa? O sea, están locos. <risa> y me generó mucha curiosidad. Eso, y me entusiasmó un montón que Juan Media lee el guión y la leí como si fuera, un, eso, es un guión muy lindo para leer en papel, eh, porque además te haces un montón, a mí me gusta mucho hacerte muchas preguntas a los textos, eh, no, sola, no solo en el lugar de, de, de ser actriz, sino como imaginarme cómo suena, cómo se puede llegar a ver, y todo eso aparecía. En había algo que me hacía poder imaginar que lo materializaba. Y bueno, después nos encontramos y ya los conocí, son muy buenos, me parecieron muy lúcidas y, y muy inteligentes en su propuesta, además de seguir pareciéndome que estaban locos por dirigir una película entre tres. Eh, nunca me pasó de trabajar con tres directores a la vez. Realmente me parece que, que lo resolvieron de una manera muy eh, práctica muy sensible y efectiva. Eh, y eso, y conocemos a Rossi, más o menos un montón de gente muy profesional de diferentes lugares y después pues, realmente. Es, por gracias por eso. Gracias a <risa> ¿Alguna otra pregunta? Para cerrar, creo que lo mejor claro. Pienso que lo que hace, pues, si no viene la es ¿eh? pues que puede hacer cualquier género. Es? no es? es esta Ahí vemos, Y después es, bueno, es una situación pareja. ¿o? Pero pues, ¿qué género podría haber? Entonces es una estructura de los reglados más avanzando y controlando y se va Si uno y, y incorpora cualquier opción de género que se le ocurriera, esta ya es funciona. Aparte de, bueno, algo que vos decís ahora, que ya conoces San Juan, y eso se ve de aquí chico conoce a chica para jugar con eso y con y decir, no, pero, y decir bueno, no se va a ganar el peso nunca, va no a haber una corrida y nada, bueno esas cosas no servían para pensar eh, la apuesta y, y el técnico pero eh, también nos fuimos dando cuenta de que el misterio que estaba ahí eh, en un primer momento de ese guión, eh, en guión primero en esa primera versión nos servía, nos servía a aún más y, y, y toda la primera parte la sentimos roca eh, en el montaje. Se terminó enraizando más y nos gusta la versión final que hay, eh, porque es eso, que aparece el suspenso, aparece el misterio, aparece el error. Y aparece sí. también el género fantástico, que es un realismo corrido. Y, y eso siempre estuvo ahí, el, el realismo mágico en el aire. Y también está bueno, eh, es, es complejo porque la gente te dice qué género es. Pero también está bueno decir, en realidad los géneros son reglas y pactos entre los espectadores y la obra, que está buenísimo para, para pensar común, y eh, voy a ver algo que le dicen que es un género, pero ese género lo puede ir cambiando y, y esa experiencia genera un viaje distinto eh, que, que nos interesaba. Gracias. ¿Qué ¿Sí? Sí. ¿Pensaron en algún momento llevarlo al teatro? Mm. Me encanta la pregunta. Me <risa> imagino que en un momento hubo alguna experiencia que lo mismo hacía afuera. Eh, eh, que sale para el teatro, la verdad es que. que ser la idea? La idea la... No, es, es que nos llegó en un momento que nos llegó muy tarde un día que estamos haciendo otra cosa. Eh, pero sí, digamos, estamos muy vinculados con el teatro. Yo, como comentamos al principio, ella es una especie de Lloz, que se teatro, pero también escribe teatro, actúa teatro, y digamos, sabemos que el universo de esta película se, se nutre del teatro, y la verdad es que, bueno, siento que es decir, comedia, cartún. Nosotros sí lo no, conocimos escribiendo, escribiendo en un mundo de la el diplomático de la escribiendo teatro. Ella también es dramaturga, además de directora de teatro. Y fuimos a Cartoon, a Mauricio Cartoon, y él hablaba de las ideas de teatro que a veces hay, en películas, que derechos de la sociedad se hacen en esa transposición. Puede o ser, nunca no lo había pensado, porque siempre fue una película que hablaba del teatro y de actuación, pero es una idea de teatro bueno, ahora tenemos que estrenarle el cine, primero el cine. ¿Hay algo de improvisación en cuanto a los roles de los personajes de ella, en cuanto a ella que dice que es eh, estudiante de, eh, de música, través de eso o ya estaba dado los roles en cada uno de los personajes? No, todo de... en el ¿Y después el perro por qué se llama Darío? ¿Todo sí, <risa> el grupo? De, sí, obviamente, sí, sí. Es, el, sí, es el primer nombre que se le aparece sí. que acaba de haber respondido a Sí, no es Albert, se llama Albert el... perro Claro, porque, sí, no, porque, no, no, porque, porque, porque es el de la verdad dice que cambia que el grado se llama la edición Diciendo la verdad, le están intentando sostener el personaje que me hace informe se le trataba ya eh, Pero no, no hay parte de improvisación eh, no, no, no, bastante ensayo el porto, o ¿no? O no, sea, ¿no? al contrario Porque los roles se pueden improvisar sí el caso de sí edición Si, al Sí, pero para mí que algo también que me gustó mucho de la película es que ensayamos mucho y que había un guión muy concreto para, para trabajar y más allá de que es un placer poder improvisar y poder eh, poner cosas propias y, y, y trabajar con, con la composición, desde tener un guion para que te sostenga toda una película, está buenísimo. Yo lo agradezco un montón, eh, me, me gusta también hacer, trabajar con, con situaciones de improvisación desde el ensayo. Lo que pasa es que hay tantas cosas que, que, que hay que tener en cuenta, que es algo que también hay que estar muy entrenado y muy afectado con el grupo de trabajo para poder improvisar y que, y que se abra. Todo. Pero no estudiamos eh, y ensayamos, y eso es buenísimo. No pienso que, que haya visto que podría llegar a estar improvisado, creo que es parte del gran trabajo que hay atrás, digo, de ellos de escribir, de ensayar, de estar, eh, como también eh, en la elección de cada uno de los actores y las actrices que creo que también como fueron así como muy brillosos para que se genere esa potencia en la diferenciación eh, creo que, que tiene que ver con, con el gran trabajo que hay detrás, ¿no? Sí. Y la escena colectiva fue la que más ensayamos, que creo que están los cinco alrededor de la mesa, porque era un desafío técnico también, no teníamos que se otra vez, que era 360 que viene vueltas, y ellos están muy aceitados, pero esa escena sí que era la difícil técnicamente, y actualmente también, porque están, empiezan a cruzar diálogos entre todos en ningún orden. Eh, y queríamos que poco estuviera primero en las caras, después en, los, en las nucas y en las orejas, como algo que te digo, te escucho, te miento, te digo, la verdad es la primera gran actuación que tienen, es un personaje más allá de la presentación que hacen antes.